Ah, ¿lo es lo que le falta, lo necesito. Cállate. Chico, solo voy a meter malte a tu Estoy cansado de este gol, le importó que yo soy pepulante de nuevo. Yo lo no puedo jugar bien. Quiero jugar, pero quiero divertirme jugándolo. ¿Por qué, tú? Yo te me importó.